Hay algo que me causa curiosidad y es pensar en los regímenes y más precisamente en los que mandan en ellos. Porque uno piensa, ¿será que estos tipos son demasiado inteligentes o demasiado demagogios para seguir haciendo lo que siguen haciendo? Porque tienen pues a todo el mundo encima, ya se le la comunidad internacional está encima de ellos. Y quedan un papayazo y se van para afuera y no solamente se van para afuera del poder, sino que... Se van para la cárcel porque ocho deben esta vida y la otra. Y la pregunta es, ¿será que son demasiados inteligentes para ser demagogios o serán demasiado brutos para no aceptar lo que en este momento les están brindando? Por lo menos en el caso de Nicolás, que recordemos que Estados Unidos le ofreció, le damos esto y lárguese, ocho váyase para una isla paradisiaca a broncearse por el lado A y por el lado B, pero váyase pero aún así no quieren, entonces uno dice, porque estos papayazos, estos papayazos no se ven todos los días, entonces uno dice, ¿será que son demasiado inteligentes o demasiado brutos o demasiado sagaces? Es algo que nos, nos cuestiona porque si vemos, ellos pretenden hablar de limpieza cuando vemos que todo el entorno de ellos es sucio, porque siguen haciendo arbitrariedades contra la oposición, contra todos aquellos que comulguen diferente a los pensamientos de ellos entonces es algo es algo que se queda uno para pensar ¿no? porque aquí cabe un dicho que decía mi abuelo nadie sabe lo que tiene hasta que se trastea y ahí está claro porque en este momento ellos tienen el poder. Pero yo digo una cosa. En el momento que yo den ese papayazo de un mal movimiento. La demora es que caiga un régimen de aquí. De estos de que están cerquita. Entre Estados Unidos y Chile. Aquí que caigan. Uno solo que caiga y detrás caen los otros. Porque uno mantiene al otro. Y se van a acordar de mí. Por eso aquí minuto a minuto. Estamos ya dando hora a hora todo lo que está aconteciendo. En el momento que salga un flash donde podamos todos gritar. Se acabó esta joda Ay sí sería mejor dicho algo espectacular Porque como dice el adagio Camarón que se duerme A 5000 la libra Para los que aún dudan que De que los regímenes son represivos Y dictatoriales Más de 1300 presos políticos Entre Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, otro que se le une al pastel, otro pedacito de la torta que hacía falta. Los regímenes socialistas siguen creciendo en la lista de presos políticos. Venezuela, 275. Cuba, 830 detenidos en, la, en las protestas a los 103 que ya tenían encarcelados previamente la dictadura. En Nicaragua 143 y en Bolivia 24 tras las rejas, entre eso la presidenta Interina Yanine, que es el trofeo de ellos, por así decirlo. La estrategia es clara, tener tras las rejas a todo aquel que proteste o se oponga al régimen es una práctica perversa, habitual en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Todos juntos son la evidencia del abuso como un factor común cuando la pandemia en el poder está en juego. Está interesante esta noticia porque hay que analizar y pensar mucho lo que está pensando las cabezas de los regímenes como lo que están pensando los opositores. Ustedes lo quieren saber, pero antes los invitamos a que nos sigan, que le den like, que activen la campanita de notificaciones y que compartan con todos tus amigos en las redes sociales para que minuto a minuto, momento a momento, estemos bien informados, pero con una información seria. ¿no? amarillista ni tratando de inventar lo que es sino que es lo que está aconteciendo en estos momentos en esos países que están sometidos a esos regímenes sabemos que a los regímenes comunistas de la habana caracas managua y la paz les preocupa neutralizar a la disidencia para callar el clamor por el por un cambio del sistema que los condujeron a la pobreza inseguridad y para completar el hambre con el clamor de un grito de esperanza donde todos gritaban abajo la dictadura y libertad de los cubanos que protestaron entre el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades, no solo dejó un muerto y decenas de heridos, no hay cifras oficiales, sino además 830 detenidos entre ellos. 14 menores de edad divulga el observatorio cubano de los derechos humanos a través de su cuenta en twitter el régimen de nicolás maduro por su parte tiene 275 presos políticos en venezuela según el registro del foro penal publicado este martes en su cuenta de twitter estos 275 sin contar los otros que están también ahí alrededor que son, no son precisamente políticos pero que están ahí alrededor y que está por arriba de los 350 con estas barbaries estos números junto a los de Cuba y Nicaragua representan para el comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos David Smolansky que se agudiza con los 8 millones óigase bien reuniendo todos ya van 8 millones de migrantes y refugiados que han causado estas dictaduras, así lo afirman en Twitter. Ojo, cuando uno dice, cuando la vaina es buena, pues uno se queda, pero cuando la vaina es mala, entonces saquémosle conclusiones, las cifras habrán por sí solo, 8 millones de migrantes. Recordemos que el diputado y dirigente de, Volu de Voluntad Popular, Freddy Guevara, es el último en, en entrar en el reporte del país venezolano, con su detención en la prisión del helicoide en Caracas. Supuestamente el chavismo lo vincula con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano, según ellos bueno, el que es papaya lo consideran enemigo y lo colocan como ficha clave de enemiga. Delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria, de acuerdo con esa joyita, esa joyita, a ver si ustedes se acuerdan de esa joyita del fiscal general de la nación del régimen chavista, el señor Tarek William Sapp, que es otro payaso del circo. Desde que el movimiento al socialismo de Evo Morales volvió al poder bajo la figura de Luis Arce, que es que a mí me causó curiosidad lo de Bolivia. ¿Cómo es que son tan capaces de, de derrocar a Evo, de sacar corriendo a Evo, y luego van a unas elecciones y colocan al segundo después de Evo? Oye, eh, yo no sé, para mí eso es párame eso ser uno... O sea, como dice el dicho coloquial mataron el tigre y se asustaron con el cuero eso fue lo que pasó bajo el poder de la figura de luis arce pero con el expresidente a su derecha o sea evo morales mandándolo ministros militares policías y diversos funcionarios de la transición encabezada por Yanine Áñez así como líderes juveniles activistas de derechos humanos y periodistas hoy oígase bien hoy están tras de, de las rejas siendo la expresidente interina el, el mayor trofeo para los socialistas o sea ellos gozan diciendo ¡Madre, nos sacamos la espina con esta vieja que nos quería sacar pero vuelvo y digo si ya habían sacado a, a Evo ¿cómo es que van a hacer? no digo la palabra pero ¿cómo van a elegir al otro que es el, el sucesor? O, o les quedó gustando Otra pata que le nace al cojo Las misteriosas muertes en pocos días De cinco generales del alto rango del régimen cubano eso, eso es otra piedrita en el zapato Hasta el momento la dictadura castrista No ha brindado información sobre las causas de los fallecimientos Que sucedieron en medio de un brote de contagio De la pandemia y de una profunda crisis económica Política, sanitaria y social que atraviesa esta hermosa isla. Aquí nace más preguntas. ¿Por qué las causas de las muertes de cinco generales, oiga, no estamos hablando, y no es que sean más o sean menos, me refiero a los de rango, son generales cubanos, que en pocos días, más de una semana, son desconocidas? ¿Por qué? Si mueren cinco generales, hasta el momento nadie da razón de ellos, ya que la dictadura cubana se niega a brindar cualquier información. Oye, el que es chueco es chueco, definitivamente. El que nace patamal del cielo le caen las hojas Los decesos se producen luego de las masivas protestas del 11 de julio en la isla Y en medio de un rebrote de contagio de la pandemia y de una profunda crisis económica, sanitaria y política Esto es una verdad que no se puede tapar con un dedo Esto es una verdad que no se puede salir a un canal de televisión Como lo hace, lo hacen en Venezuela, lo hacen en Cuba, lo hacen en Nicaragua Lo hacen en Bolivia, donde dicen Todo está normal, aquí no hay ningún problema Esto no se puede solucionar así porque esto es económico, sanitario y político Esto es de tomarlo en serio Ahora hay una alerta mundial por parte de los expresidentes iberoamericanos Por la criminalización de los liderazgos democráticos por parte de las izquierdas radicales. Los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA expresaron su preocupación por la existencia de un proceso de secuestro del lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas, el encarcelamiento y, el, y la sistemática criminalización de líderes políticos y sociales que discrepan abiertamente de los regímenes de cuba y de sus colonias en venezuela y nicaragua son aleccionadores al respecto idea seguirá sirviendo a la verdad y condenando los regímenes de la mentira ojo no son regímenes de ideas son regímenes de mentiras por ser aquella el valor ético sustantivo de la democracia del Estado de Derecho y para la vigencia efectiva de los derechos humanos. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Todavía les cabe duda de que los regímenes son represivos y dictatoriales y que no sirven para un carajo?